Rubén Sosa ya se integra a los entrenamientos de los Tigres del Licey. Desde hace unos días estás aquí, eh, Chimbala, como cariñosamente te conoce toda la afición del pueblo dominicano y también vienes de tener muy buena temporada. Después de que terminaste tu labor con los Tigres del Licey, fuiste a Puerto Rico, fuiste más valioso. ¿Cómo, cómo te sientes con todo eso que pasó contigo después de acá del Licey? Bueno, para mí fue un... le doy las gracias a Puerto Rico que me recibían bien y fue un chance que me dieron para enseñar lo que yo puedo hacer y... Gracias a Dios tuve los resultados correctos y trabajando fuertes todo el tiempo. Además de lo de Puerto Rico, también estuviste en México ahí con el asunto de las Ligas Menores y después a México. ¿Cómo te fue para allá y qué entiendes que mejoró en tu juego, Chimbala? Bueno, sí, eh, sobre todo fue un año bien duro para mí, viajando. De, estaba en AAA, sí. con Houston fui a México, después volví atrás con Houston. Pero de verdad aprendí que... Me conozco mi juego, eh, que sé lo que yo tengo que hacer Embasar, ponerlo por el juego Y robar bases, anotar carreras o, eh, Yo sé, ya me conozco de qué tipo de jugador soy yo Y eso me ayudó y lo mostré Cuando fui a México y cuando regresé también Con, con Houston Y después fue que me cambiaron para Anaheim y, y lo demostré y ya sé qué tipo de jugador soy yo ¿Tú entiendes que tú eres un jugador De todos los días y que por eso tus resultados Se ha visto plasmados? O sea, ¿Te gustaría tener ya Un estatus regular con los Tigres del Licey Para poder demostrar todo eso, que demostrarte en Puerto Rico en México y demás Exacto, si sí, yo sé que yo soy un jugador de regular pero eso no está en mi mano so, ellos sabrán, la, la front office el liceo y el staff, Yo tengo un buen staff y ellos saben lo que hacen y el rol mío va a ser lo que yo me diga entonces si me necesitan de la banca si tengo que correr, que jugar el field como sea, lo importante es ayudar al liceo a ganar aunque sí, ya tu experiencia en estos últimos tres años con los Tigres del Licey le ha dado la confianza y le ha mostrado también a, a, a los directivos del Licey eh, lo buen jugador que eres, porque desde Yamani estuvo diciendo que con el talento que tenemos nativo, Domingo Santana, Raimer Liriano, Rubén Sosa, pueden contar con los aufiles desde el primer día. Claro que sí, nosotros estamos aquí positivos y estamos bien ansiosos para comenzar la, la temporada y tenemos buenos, no solamente los defensivos, también tenemos buen picheo, que eso fue la primera esa expresión que tuvo cuando llega aquí wow, tenemos bien un pitching, un pitching staff que está bien bueno, si sí, eso es lo importante que como estaba hablando aquí que hasta con un toque podemos ganar este año Así mismo es, las energías están bien positivas. Dale un mensajito a toda la gente de Licey TV que siempre te sigue, tú eres de los favoritos porque siempre eres muy alegre y siempre estás animando eh, al público de los tigres. Bueno, ellos saben que esperar de mí la chispa y jugarse al 100% siempre con la adrenalina y que vengan al estadio apoyando que este año van a gozar mucho. Bueno, seguimos con más de Licey TV, estuvimos conversando con Rubén Sosa, el queridísimo Chimbala.